Hoy llevo una cara de mierda porque últimamente no estoy durmiendo demasiado, pero como ya os dije en el último vídeo de Reaccionando voy a empezar a reaccionar a todo lo que vaya saliendo de Marvel, ya que es pues mi saga favorita de películas, eh, cómics, etc. Así que todo lo que iré trayendo este canal, por si me queréis seguir y tal. Reacciones, críticas, opiniones... Cualquier tipo de mierda que se me ocurra. Aparte del contenido troncal del canal, que es juegos shooter tipo Valorant, Counter-Strike, Escape from Tarkov, PUBG... Todo lo que vaya pillando. Así que nada, sin más dilatación de Ana, como siempre os digo, vamos a reaccionar al tráiler de What If, If O como se llama What If... Joder, ¿qué pasaría así de la nueva serie animada de Disney Plus? Que se viene el próximo, no sé si agosto, julio... No sé, ahora lo veremos. Vale, me voy a poner los cascos. Espero que se vea todo bien, se escuche todo bien. Bien. Eh, como veis Meta de subs Eso es el Twitch Si me queréis seguir en Twitch también va. Este vídeo parece que no es nada de racionando Simplemente es spam de mi canal Así que os quiero Un besazo en Tolpito y en Tol Coñamen Vamos a ver el vídeo Sí, paz Me encanta la paz Con la paz estaría en paro Aeroman 1 Oh shit. ¿Nos conocemos? No creo. No creo. Eso está guapísimo. Qué el mongre ahí, qué coño. La realidad, realidad. No son inmutables. Oh. ¿Dónde quieres estar? Esa es la cuestión, ¿no? Cada universo. Uy, están metiendo es muchos universos. Cada uno What f ¿Qué cojones? Eso es Capitán América, no, tan mujer, tan Algunos de los ¿no? Capitán o creo que se llama. A mí no, claro. Tienen las mismas voces. Oh. Capitán América 1. Soy la capitana Carter. Ah, claro, esa gente Carter, coño. Shab -shab <risas> Qué bueno. Yo observo todo lo que acontece. Oh, Marvel Zombies, bro. Ni pienso interferir. Padre Will. Supongo que tendré que improvisar. el Killmonger como Black Panther, ¿no? ¿Qué cojones? Un saqueador. Nunca vuela solo. He dicho que nunca vuela solo. Uh, es una especie de eslogan. <risa> la puta flecha, tío, me encanta. Por un momento me había preocupado. Oh, baby. lo desconocido. Y la pregunta. ¿Qué pasaría así? 11 de agosto, chavales. Increíble. Totalmente increíble. Oh, baby, baby, baby. Mira que me gusta Loki. Mira que me encantó eh, la Bruja Escarlata. Eh, la de Capitán América y Winter Soldier un poquito menos, ¿vale? La de Falcon. Pero la serie de Marvel me están encantando. Pero creo que esta, sin dudarlo, va a ser mi top 1, ¿eh? Tiene una pinta totalmente increíble. Voy a cambiar la cámara. Na, na, no. Nah. Además, esta tarde voy a ir a ver ya el estreno de... Joder, como tengo el pelo, tío El estreno de Viuda Negra Así que a lo mejor también os traigo opinión de la peli No sé, O a lo mejor de las cenas post -créditos Porque seguro que hay algo Y es lo que digo Están introduciendo muchísimo Ya tanto en la serie de Loki Como en la, en la serie esta que han presentado El multiverso ya Aunque... Ya está más que asegurado que hay un multiverso Lo está metiendo mucho, mucho, está haciendo mucho hincapié Así que seguramente esta fase de Marvel El 100% de la fase va a ir sobre los universos Entre la película de Doctor Strange Del universo de la locura Que dicen que es de miedo y no sé qué eh, La Spider-Man, que puede ser que suena a los tres universos No sé, esto va a ser una movida eh. Va a estar tremendo, increíble Y bueno, eh, no voy a añadiros más Simplemente que me da asco mi cara hoy Normalmente me veo más guapo Pero es que hoy doy totalmente asco Será el calor o yo qué sé O mi cara sencillamente Así que nos vemos prontísimo Un besazo os quiero mucho a todos y a todas y nos vemos prontísimo.